Para Medios Telenor, conversamos con Luis Abinader Corona, aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, con quien tendremos una conversación eh, para ver cuáles son sus opiniones sobre diversos temas nacionales. Don Luis, saludo. Saludo, amado, un placer aquí. Para mí es gratísimo encontrarme con usted. Porque definitivamente, como líder nacional, además usted tenía un padre que yo admiré siempre. Qué bueno, por muchísimas qué bueno. razones que luego le explico. Bien, eh, Mire, la, la gente de Leonel Fernández reivindica que la no reelección que se logró ha sido fue producto de su, de su impronta, de su trabajo. Pero, ¿qué papel jugó la oposición en eso? Nosotros fuimos hemos sido muy firmes y muy coherentes. Lo fuimos hace cuatro años, cuando también se planteó lo mismo, y los únicos diputados que votaron en contra de la reelección fueron los diputados del PRM. Y en ese momento, recuerda que eh, esa persona que mencionaste hizo un discurso el lunes y pactó un jueves sí. eh, entonces nosotros hemos sido coherentes, los más coherentes y en este momento cuando se planteó, eh, dijimos en innumerables ocasiones que estábamos en desacuerdo y cuando me informaron algunos diputados y senadores nuestros que ya estaban en proceso de eh, firmar la propuesta de reforma pues nosotros llamamos a, a una manifestación frente a la al Congreso, como usted la recordará. Sí, sí, claro que sí. La cubrimos bueno, en Telenor. Correcto, y es bueno y positivo que después también Leonel se animó a ir también al, al Congreso. Eh, y nosotros también hicimos lo que teníamos que hacer y donde teníamos que hacerlo, porque pensamos que la reelección eh, realmente es un tema que ha hecho mucho daño al país y eh, en este caso ya sería una segunda, un segundo caso, nunca se le ha dado ese caso, sí. de un segundo intento de un mismo presidente. Entonces, pues realmente nos opusimos eh, por un tema de principios, unos... no por coyuntura de momento. Eh. Sí, lo entiendo. Hay unos diputados del PRM que votaron por Camacho ahora en la conformación del de el bufete directivo de la Cámara de Diputados. Muchos Creen que eso significa que el PRM de alguna manera apoya a Danilo Medina con la finalidad de que se enfrenten él y Leonel. ¿Es cierto esa visión que tienen algunos Mira, nosotros lo que hicimos fue que se le dio, eh, se dejó libre a los diputados y algunos votaron por Camacho y otros, la mitad, no votaron por Camacho. O sea, yo creo que, que o sea, si yo hubiera sido diputado en ese momento, lo que hago es que más tengo de votar, pero bueno, se le, ellos tampoco incumplieron porque no, el partido claro, los dejó libres. Entiendo. Eh, y esa fue la situación, o sea, eso no significa más nada. Pero hay un te, hay una frase muy conocida que se le atribuye a Nicolás de Maquiavelo, divides y vencerás. Pero ellos están divididos. <ríe> y ahí, ahí es que se... viene la opinión de mucha gente. Sí, pero a diferencia de ellos que se involucran y, tra y han tratado de y, tra y, y lo han hecho tanto de dividir el partido reformista y de destruirlo. Y quisieron también destruirnos a nosotros a tal punto que tuvimos que salir y crear un nuevo partido eh, y crearon división en, el, en nuestro partido. Nosotros no hacemos eso. Claro, si en algún momento tampoco vamos a hacer ningún esfuerzo para unirlos porque al país no le conviene. <risa> eh, pero la situación lo que significó sencillamente fue eso. Lo dejamos libre y bueno, y cada quien votó, por favor. mira usted tiene un gran contendor a lo interno del PRM que es don Hipólito. Don Hipólito sí. es un candidato de mucha... Bueno, es una realidad dentro, Correcto. De, dentro de la política. Eh, ¿Cómo andan los bonos? Hipólito Mejía, Luis Abinaver, a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Mira, lo que va a pasar el próximo 6 de octubre es un plebiscito a favor nuestro. Pero eso no quiere decir, como tú dices, que don Hipólito no sea un líder importante. Lo es y lo seguirá siendo. Pero la gente entiende que en esta coyuntura nosotros representamos mejor la candidatura presidencial de tal manera de unificar a todo un pueblo y llevarnos a la victoria. Eh, entonces, eh, lo que va a pasar aquí, la, si si, se, si las encuestas se proyectan en votos, debiera de ser 85 a 12, al 14, eso es lo que dicen las encuestas bueno y tú la has visto muchas las sí, sí, no, no claro, una no la todas las encuestas la última del del Diario le da 69.2 sí, a usted pero nosotros tenemos muchas mucho mayores eh, o sea que eso si sí se refleja va a ser así eh, claro eh, lo que yo voy a hacer al otro día es visitar la casa de Hipólito visitar la casa de los demás precandidatos y decirle acompáñeme de igual a igual en este camino patriótico eh, de triunfo, de unidad y de cambio que necesita y requiere el país. Y esos bonos fuera del PRM, porque ustedes van a tener una, una eh, su convención es cerrada, ¿no? Sí, las primarias internas. Las primarias son, son internas. Sí. ¿Cómo andan esos bonos no, fuera, de, fuera del PRM? Esas encuestas son a lo interno, las que se han hecho son de la sí. gente que va a votar. Hacia afuera también las encuestas, nosotros estamos, eh, si hoy son las elecciones, yo le debo ganar de 15 a 20 puntos. Eh, a cualquier candidato, mínimo, a cualquier candidato del PLD. ¿Usted cree la versión de que el PLD ha gobernado sin, durante sus cinco periodos, ha gobernado sin oposición o con muy poca oposición? Mira, eh, eh, ellos han tenido la mayoría del Congreso, entonces, eh, y en esa mayoría del Congreso han aprobado los préstamos, han hecho, eh, eh, han controlado los tres poderes. Eh, han, no quiere decir que no haya oposición, lo que pasa es que nosotros no podemos... Votamos en contra de los préstamos, pero no podemos detenerlos, porque sí. eh, esa ha sido la situación. Yo creo que se ha hecho la oposición, nosotros hemos hecho un esfuerzo y en estos últimos cuatro años eh, creo que hemos hecho un gran servicio al país denunciando los aspectos positivos. El caso de Odebrecht fuimos nosotros que lo denunciamos por primera vez y que llevamos, y lo llevamos a la Procuraduría. Para decirte uno de los casos sí. más eh, eh, complejos de corrupción, y lo hemos hecho en el caso mismo de la... Eh, eh, ahí en el PRM no había división ni diferencia de opinión en lo que se refería a no aprobar las reformas reeleccionistas. Entonces nosotros creo que hemos hecho el, eh, un gran esfuerzo de oposición. Siempre se puede perfeccionar, siempre se puede hacer mejor, pero lo que dicen eso, eso son el mismo gobierno para tratar de desprestigiar la oposición. Hay, hay la intención, hago la pregunta, de que la oposición política dominicana se una alrededor de un líder, digamos como usted, para poder enfrentar con cierto éxito, al, o con éxito vamos a decirlo, al, al partido de la liberación dominicana que eh, ciertamente se ha convertido en una maquinaria electoral, importante, ¿no? Hay interés, Mira, hay intención en, la en próxima, eso. Mira, en, la, en las elecciones pasadas sí. se unificó gran parte de la oposición con nosotros. Eh, nosotros sacamos, nos dejaron porque eh, ahí nadie sabe cuánto sacó en esas elecciones pero nos dejaron un 35% y los otros candidatos de la oposición eh, sacaron un 3% o sea que en realidad la gran parte de la oposición nunca se va a ver en ninguna parte del mundo eh, que se van a unificar todos los candidatos, eso es muy difícil y no creo que pase aquí tampoco sí. pero sí yo pienso que cada vez se va a ir reduciendo más, incluso menos de un 3% los candidatos que se queden ya afuera de eh, esta gran unidad que debe de darse después del 6 de octubre. Y yo le he dicho, Amado, a muchos de los que están eh, con, con, eh, con mucha dignidad y también eh, con gente de mucha valía que aspira a ser presidente, que tratemos de unirnos porque si no realmente eh, tenemos es un candidato que le va a ganar a la maquinaria del PLD y en, ese, en este caso eh, las encuestas apuntan a nosotros que nosotros que no somos perfectos, pero yo le he dicho que lo que llegue el Mesías, aquí estoy yo, y cuando llegue el Mesías, eh, yo también muy, lo voy a apoyar, bueno. pero lo que llegue el Mesías, aquí estoy yo. y ¿Cuál ha sido, cuál ha sido la mayor dificultad que usted ha tenido en en, en ese en esas intentonas de reunificar o de unificar a la oposición? No, mira eh, ¿Cuáles son yo, los escollos no, básicos? Porque lo hemos hecho, lo hemos unificado, o sea, el partido reformista por primera vez hizo una alianza presidencial con nosotros en las elecciones pasadas, Dominicanos por el cambio, un hombre de la, de la dignidad, del prestigio de Eduardo Estrella, sí. hizo acuerdos con nosotros, lo hizo el Frente Amplio, lo hizo el Partido Humanista Dominicano también, del éxito Paula, sí. que es también oriundo de aquí de San Francisco la, de Macorís. Correcto, ya, entonces nosotros logramos una gran unidad, esa unidad va a ser mayor ahora, va a ser mayor. Eh, y yo creo que es lo que, que, que hemos tenido grandes éxitos y bueno, y algunos casos que no hemos sido exitosos. Pero Luis, los menores. Don Luis, usted reivindica la paternidad de la denuncia de Odebrecht. Yo me pregunto, ¿Luis Abinader, presidente de la República, reinvestigará u ordenará reinvestigar ese caso para lo que se dicen que no llegaron, lleguen? Mira, ¿Sería Luis, eso una posibilidad? Sí, mira, Amado, eh, una de mis promesas de campaña es el Ministerio Público Independiente. Entonces, ese Ministerio Público no es lo que quiera Luis Abinader, porque Luis Abinader... Eh, o cualquier político le gusta investigar de atrás, pero cuando comentan los lo, lo de su mismo gobierno no investiga. Entonces lo que tiene que haber es un ministerio público que investigue a cualquier caso. Sí. Y ese ministerio público es y será independiente. O sea, no va a ser Luis Abinader que investigue, será ese ministerio público independiente. Bien, el gobierno de la República Dominicana, ha, bueno, los gobiernos, vamos a llamarlo así, del Partido de la Liberación Dominicana, ha proclamado que el país crece a un ritmo de un 5% anual. Y eso lo han corroborado algunos eh, organismos internacionales, como el Banco Mundial, por ejemplo. Ahora, mi pregunta es, uno nota que ese crecimiento no ha bajado a las bases. ¿Qué pasa? ¿Qué mira, haría un economía, economista de sí, su talla un econom, mira, en una en situación economía? Como esa? Una cosa es crecimiento. Sí que por ejemplo, muchísimos países petroleros experimentaron un gran crecimiento, claro. eh, porque es que cualquier actividad económica de exportación, de importación, se refleja en el Producto Bruto Interno y crece la economía, eh, pero eso no significa desarrollo económico, y eso es lo que ha pasado en la República Dominicana. Ha habido un crecimiento, en gran parte también con un endeudamiento, o sea, todos los años tú estás endeudando en más de 2.500 millones de dólares netos, y esos 2.500 millones de dólares que vienen de préstamos pues evidentemente eso se refleja en el Producto Bruto Interno y tiene un impacto en el Producto Bruto Interno del crecimiento. Pero es un crecimiento que no genera empleo. Nosotros vamos a cambiar ese crecimiento económico por desarrollo económico, reenfocando y dándole eh, un eh, especial apoyo a los sectores del crecimiento que crean empleos. Los sectores que crean empleos. Ahora, eh, por, no se le ha dado apoyo porque no hay un plan integral de desarrollo realmente Entonces lo que la economía que se ha dejado en un laissez-faire, laissez, -faire, laissez -faire, <risa> En este caso eh, ha, eh, eh, eh, Los discípulos de Adam Smith eh, Sí, pero esa misma economía lo que ha hecho es que ha impulsado Sectores que no crean empleo de la de, de, en el crecimiento Por ejemplo, yo te pongo un caso La minería, que es importante Y tiene sus eh, cosas positivas Te deja recursos en términos de la balanza de pagos, te deja eh, ingresos en dólares, y bueno, y, y mal, mal negociados, pero, pero los deja. Sin embargo, no crea mucho empleo. Hay sectores como el turismo que te crea divisas y crea empleos. Hay sectores como la, que, la misma agricultura que te crea mucho empleos. El sector construcción también te genera algún empleo, aunque son temporales, pero. Nosotros tenemos que impulsar, por ejemplo, yo estaba ahora en, en Villarribas y en Arenosa, eh, se el sector público financia una factoría de arroz, para poner un ejemplo, eh, y eso te crea empleos, y se necesita en esa zona, que es una zona eminentemente del claro. Bajo Yuna Arrocera, para ponerte un caso, y se pueden hacer otras agroindustrias, claro, esas agroindustrias, yo fui por ejemplo a Los Llanos, en San Pedro de Macorís, hace, hace una semana, y tienen planteado también una agroindustria para eh, producir alcohol, alcohol medicinal y alcohol también para eh, las bebidas. Eh, y es una zona cañera. Sí, claro. Eh, entonces tú no vas a una factoría de arroz donde no, donde claro. no hay arroz. O sea, tiene que ser también proyectos con sentido y factibilidad. Y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Nosotros vamos a tener eh, un, un proyecto especializado eh, de aceleración del desarrollo en muchísimas zonas donde el gobierno con alianzas público-privadas, va a llevar eh, y va a dirigir eh, eh, proyectos que creen empleos. ¿Qué es la diferencia? O sea, el gobierno del cambio, Amado, va a ser el gobierno de la seguridad y del empleo. Seguridad, usted se refiere a la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, claro. Seguridad en todos los sentidos. Bueno, seguridad hay... ciudadana y seguridad jurídica también. Exacto, Las exacto, dos cosas están exacto, aquí exacto. tienen problemas. Pero yo me refería principalmente a la seguridad ciudadana. Nosotros le vamos a dedicar 28 mil millones de pesos más, eh, 38 mil millones de pesos más a la policía para que un, un, el, el, el salario mínimo del policía sea de 500 dólares, o sea de unos 51 mil eh, pesos, pero también con una gran reforma en la policía de tal manera que nosotros podamos tener calles seguras eh, y no pase lo que está pasando ahora con una complicidad con el crimen. Y el tema, por ejemplo, allá que usted tocó ese tema, del asunto de programas de política criminal, por ejemplo. ¿Qué, qué, qué visión claro. tiene usted con relación eh, mira, a ese tema? Sí, eh, es muy bien porque no solamente la policía. Exacto. O sea, tú claro. tienes el tema de la... Está el Ministerio Público, están además agencias exacto, de investigación. Exacto. Todo eso tiene que fortalecerlo. El bueno, DNI, pero, todas esas pero cosas. vamos a decir que la, que la DNCD es parte ya de la o sea, del, del órgano de represión sí, sí, eh, claro, de la policía. Claro, claro. Eh, yo, todo eso hay que fortalecerlo. Eh, pero también tú, antes de ese proceso tú tienes el proceso de la, de la prevención nosotros tenemos un programa que se llama eh, Operación eh, 1424 para los jóvenes entre 14 y 24 años donde vamos a, a la mitad de los politécnicos del país lo vamos a convertir la, perdón la mitad de los liceos lo vamos a convertir en politécnicos de tal manera que ya los jóvenes entren a las universidades, eh, universidades con una carrera técnica que puede también a acceder al mercado laboral claro, claro. porque es, en ese rango de edad es donde eh, hay un terreno fértil para la delincuencia vamos a hacer un programa de construcción de eh, canchas deportivas tanto de béisbol como de básquetbol Basketbol. que eso, eso se ha abandonado en los últimos años, eso cuesta centavos eh, En eso vamos a identificar junto con las juntas de vecinos con las padres y amigos de la escuela los ninis eh, que son los que ni trabajan ni estudian, que los famosos niños identificados en la sociología eh, eh, dominicana okay, y okay. también de otros lugares, porque en esos, ese, eso específicamente también, ni trabajan ni estudian, son los que están Ocioso para bien ociosos para pensar en la eh, Con familias eh, eh, destruidas, pues eso. Es terreno fértil, como dije, también para la delincuencia. Y esos muchachos entonces lo vamos a identificar. Si no hay cupo en las escuelas eh, públicas, le vamos a dar un voucher para que vaya a una escuela privada o, y, o que vaya a un politécnico. Y en caso de que ya no, no, no haya pasado un tiempo y no tenga un bachillerato, entonces lo vamos a llevar a una escuela técnica, ¿Cómo? que en, en ese caso es Infotep, que lo vamos a llevar eh, también a los barrios y que la ley lo permite, que es una. Eh, institución público-privada también. Con esa visión de futuro, ¿cómo enfrentará a Luis Abinader? Y termino diciéndote: como tú, tú que conoces sí, sí. muy bien el tema de la, de la judicial, eh, vamos a fortalecer el sistema judicial con claro. un ministerio público independiente, profesional. Ahora mismo... ¿Cómo, al, al, ¿cómo lo vislumbra usted? ¿Cómo sería la elección de ese Ministerio Público? ¿Elección, digamos, bueno, tú popular? tú sabes bien o... de eso. Tú sabes que hay, muchas, que hay muchos proyectos en ese sí, sentido. Sí, claro, Uno es que, lo, que, el, sal, que el Procurador ya no esté, obviamente, en el Consejo Nacional de la Magistratura ya. y que lo puede elegir el Consejo Nacional de la Magistratura. Eh, hay otras propuestas que sean del Congreso, similar a como se elige eh, la Con, Cámara de Cuentas. Por Ternas. Por Ternas. Exacto. Eh, eso la verdad que, que yo sí, no, pienso que, que tiene que discutirlo, pero, pero con mucho más independencia de ahora. Eh, la, el, pero yo le yo lo que cumpliría con la ley en lo que tiene que ver con el presupuesto de la, eh, de la justicia, que, que del 2.66 que deberían darle a la justicia, le están dando la mitad ahora mismo. Eso es, eso es gravísimo. Entonces, tú tienes también, la policía a veces se queja de que agarra a los criminales, lo manda a la justicia y la justicia lo suelta sí. porque no hizo la investigación o no tenía la, la capacidad o los recursos para hacer la investigación adecuada. Ahí hay un, un tema de que sí, exacto, hay Se tira la pelota, es... se tira la pelota. Exactamente, sí, ya usted sí. el tema de la corrupción, ¿cómo enfrentaría Luis Abinader el gran tema, el temazo de la, de la corrupción en la República mira, Dominicana? Amado, eso en dos años después del gobierno del cambio, eso va a cambiar radicalmente. Explíqueme la forma Yo bueno. te voy a decir cómo, eso, eso no ha sido, en otros países se han hecho esos cambios, mira, ya te mencioné un Ministerio Público Independiente, Perfecto. pero antes de eso vamos a ir a la prevención. Que va a poder investigar a todo el, a mundo, todo el mundo independientemente claro, de que sea del partido. Del que sea. Pero antes de eso, eh, vamos a fortalecer la Contraloría. La Contraloría General del gobierno del de gobierno de la República, el Gobierno del Cambio, va a tener que hacerme a mi auditoría semestral. Eso es una auditoría constante de todas las instituciones del Estado, que no le dan los recursos ahora. Entonces, la Cámara de Cuentas, que es, en, eh, entre comillas, la... Institución independiente de auditoría entonces nosotros ya tenemos y, y yo llevo un proyecto de ley, de modificación de la ley de Cámara de Cuentas que tiene que hacer obligatoriamente auditorías anuales que hoy no lo tienen porque es lo que tiene que auditar el presupuesto nacional pero no una auditoría a todas las instituciones o sea quiere decir que, el, que en 12 años puede pasarse la, el Ministerio de Educación sin hacer esa auditoría y que esas auditorías anuales de la Cámara de Cuentas tengan que ser publicadas entonces esa es la prevención pues Ya tú vas a prever ya Si tú ves que hay una tendencia en un funcionario Tú lo llamas, lo sustituyes claro. O lo sometes a la justicia Si ya ha cometido una situación eh, es, prefer es preferible evitar claro, que resolver con cárcel, evitar, cárcel posteriormente exacto. Entonces después tú tienes ese ministerio público Que va a ser independiente con, toda la, con, con todo el apoyo Y con un presupuesto independiente Y igual lo más importante es el ejemplo del presidente. Sí, eso es verdad. En una estructura piramidal que lo es el Estado, sí. una presidencia que esté muy claro que no va a permitir absolutamente ningún acto de corrupción. Ok. Y que va a dar el ejemplo el mismo y su familia. Nosotros nos despertamos esta semana con un caso de, de terrible de narcotráfico, eh, el abusador. ¿Qué? Eh, ¿Podría decirse que ese tanto tiempo en el ejercicio de esa labor, este señor trabajó en total impunidad? ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Qué, bueno, ¿qué yo pudiera una haber declaraciones sal... en la prensa, no sé si la viste, eh, donde le pedía que... Vi el litín hoy que usted sale hablando, Sí, eh, y, y salió ayer, creo, en el Diario Libre también, donde yo decía que... Eh, de, él Dijo la Procuraduría que estaba actuando durante 20 años. Entonces, si la Procuraduría dice que está actuando en 20 años, quiere decir... Eh, que alguien lo protegió. Claro. Porque eh, puede ser dos años, tres años, pero 20 años. Pero eh, eso también incluye el gobierno del, del PRD en algún bueno, momento. Eso es lo que él dice, pero pero lo que hay que <ríe> ver. Bueno, una, una colita, una colita. <ríe> una colita. <ríe> pero lo que lo que yo te digo es que tienen que eh, investigar. Yo no estoy diciendo que, que, que investigue como durante 20 años, porque tienen que investigar. Como durante 20 años él pudo funcionar de esa manera. ¿Qué hace un miembro prominente del PRM con el caso de que, bueno, hay un, hay un candidato o precandidato a senador que también estaba ligado a esto? No, no es cierto, ni ningún miembro prominente. Pero eh, hubo uno en Villarriba que le ocuparon unos 90 kilos que también es miembro del PRM, ¿verdad? No, bueno, eh, para en, el, en este caso... Aclárenos de la, esa no, cuestión. en este caso, nosotros tenemos 1.300.000 personas inscritas. Esa persona que tú mencionas, okay. se, después de la investigación, eh, dice, se había inscrito creo que en febrero, y no estaba inscrito como precandidato, como en el otro caso tampoco estaba inscrito como precandidato. Ahora, déjame decirte, nosotros no tenemos organismo de, de, de investigación. Sí. Lo que tienen que decirnos a nosotros es el gobierno. Y si, hay un, y si hay un delincuente suelto, independientemente de qué partido esté, el culpable es el gobierno y las autoridades, porque nosotros no somos un organismo de investigación. Esto es un, un partido político abierto que incluso eh, el presidente del partido presentó en ese caso de, de Villarriba el que tenía un certificado de buena conducta dado por el gobierno entonces eso es el gobierno es responsable nosotros no somos policías uh, ahora lugar. lo que sí el que el que cualquier persona del PRM que sea es responsable de sus actos y nosotros no vamos a proteger a nadie lo que tienen que hacerlo es descubren a alguien de cual, del PRM o de cualquier partido en una actitud, en una acción delictiva y que le caiga el peso a la justicia. Mire, me están haciendo señas que usted tiene que irse por, por el recorrido que tiene que sí. terminar, pero yo no quiero terminar esta entrevista sin hacerle esta pregunta. Es responsable de esa operación, solo 16 años que ha durado el PLD en el gobierno. Ok. Yo quiero hacer una pregunta un poquito más cercana. ¿Qué significado tiene para usted el doctor José Rafael Abinader, su padre? Mira. Un hombre eh, a quien yo he admirado siempre. No, mira, mi padre es un ejemplo a seguir en términos de su honestidad, de su pasión y servicio al país Él tenía una enorme pasión de servir al país sí, sí. Eh, y, y fue un ejemplo de, de funcionario público sí. Yo creo que aquí no hay un ser en la, en la República Dominicana Que no reconozca eso eh, Y además honesto y eficiente Porque hay algunos que son honestos pero no tan eficientes Entonces él era honesto y eficiente y así mismo fue en el sector privado Y él eh, realmente es una guía especialmente en lo que debe de ser el comportamiento ético nuestro y de mi familia. En el caso mío, yo tengo un compromiso ético con su memoria. O sea que eso sería una esa, esa actitud de don del doctor Abinader sería una proyección suya una pero vez en la presidencia. Su, pero por supuesto, imagínate eh, sería yo hacer actos indebidos sería traicionar su memoria así es sí. Don Luis le agradezco infinitamente Gracias, amado. Este, esta, la esta oportunidad y y... que uno es No no no eso lo comprendemos Esclavo del tiempo <ríe> así es Bueno señor ustedes escucharon lo que, las que han sido las expresiones, las opiniones, la visión que tiene Luis Abinader Corona aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno y aquí nosotros auguramos muchos éxitos. gracias por, gracias, a, por gracias. dar nuestra entrevista y, a y ustedes, saludo a mis amigos de Telenor, claro que sí, a la Vargas. familia Vargas que le tengo mucho aprecio ah, sí, y ellos a usted también, gracias. eso se lo aseguro bueno mis amigos, sigan con nosotros en la programación de Telenor nos vemos